Cero. Perfecto. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a otro diálogo intergeneracional en un día muy especial, el Día de la Niña y el Niño. Mi nombre es gary Ortiz y yo colaboro en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Nuevamente, una felicitación a todas las niñas y niños en su día y bueno, ya todos sabemos que es un día Gracias. especial, que es un día de celebración pero también es un día que debemos de aprovechar para pensar en qué necesitan las niñas y niños para ser felices en nuestro país. Y nosotros, las personas adultas, debemos siempre escucharles. Y entonces hoy es un muy buen día para practicar esa escucha y pues para eso estamos aquí hoy. Hoy queremos que nos platiquen sobre las cosas que les gustan, pero también sobre las cosas que no les gustan tanto y qué podemos hacer para mejorarlas. Estamos aquí por y para ustedes. Y bueno, todo lo que nos cuenten, ustedes hoy los vamos a tomar muy en serio para pensar en nuevas ideas sobre cómo lograr que las niñas y niños de México sean felices. Para eso nos acompañan en esta ocasión, niñas y niños, justamente para platicarnos de todas esas cosas. Y me gustaría presentarlos. Contamos con la presencia de Daniela. Ella eh, tiene 10 años y su institución referente es étnica. Bienvenida, Daniela. También contamos con Kaori, ella también tiene 10 años, y su institución de referencia también es étnica. Bienvenida, Kaori. También contamos con Natalia Eng, ella tiene 11 años, y su institución referente es My World Mexico Kids. Bienvenida, Nati. También contamos con Edaí, él tiene 10 años, y su institución eh, referente es Redim. Bienvenido, Edaí. También contamos con Patricio, también tiene 10 años, y su institución referente es la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Durango. Bienvenido, Patricio. También contamos con Natalia Hernández. Ella tiene 10 años y su institución referente también es la Secretaría Ejecutiva del Cipina Durango. Bienvenida, Natalia. También contamos con Cotuco. Él tiene 10 años y su asociación, refer su asociación referente son la Asociación de Scouts de México. Bienvenido, Cotuco. También contamos con Juliana. Ella tiene 11 años y su institución referente es la Secretaría Ejecutiva del Cipina de Tzatlán, Jalisco. Bienvenida, Juliana. Gracias. Y por último, pero no menos importante, contamos con Ariadna. Ella tiene 10 años y su institución referente es Save the Children. Bienvenida, Ariadna. Y bueno, también me gustaría presentarles a las personas que van a estar escuchándoles el día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la persona encargada de la oficina de proteger, de la oficina que protege los derechos de niñas y niñas, niñas niños y adolescentes en México. Ella es la licenciada Constanza Tort, pero le gusta que le digan connie Bienvenida, Constanza. Digo, Constanza, perdón, perdón. Y también, bueno, ahora ya la dije, Connie. Sí, porque contamos también con parte del equipo de Constanza que protege sus derechos humanos. Ellos son Connie y Adal. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Pues ahora sí que vamos a empezar y me gustaría empezar cediéndole la palabra a Constanza para que nos dirija un breve mensaje. Adelante, Constanza. Hola, buenas tardes niños, qué gusto conocerlos a todos, a Cotuco, a las Natalias, a Ori, a Patricio, a Daniela, a Ariadna, a Juliana y a Edahí, estamos muy contentos de que ustedes nos hagan el honor de, de participar en esta plática y, y les voy a contar por qué nosotros venimos de la oficina del gobierno, una oficina que se llama disciplina Nacional y nuestro, nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra obligación es ver que los niños y las niñas de México estén bien, que estén contentos, que se les respeten sus derechos. Ese es nuestro, nuestro único trabajo, Ese es nuestro único objetivo, lograr solucionar los problemas de todos los niños. Entonces es muy importante para nosotros platicar con ustedes. Ustedes son los que saben... Ustedes saben lo que quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que los hace felices, lo que los hace tristes, lo que creen que está bien y se debe de fortalecer, lo que creen que está mal y se tiene que cambiar. Entonces, pues para nosotros, ustedes tienen el, el derecho de hablar y nosotros tenemos la obligación de escucharlos y no solamente de escucharlos sino de solucionar sus problemas, de, de, de aliviar las cuestiones que, que, que no les, que, que les hacen daño, que los hacen estar tristes. Y para eso estamos aquí. Y qué mejor este fecha pues que el Día del Niño, ¿no? Ahora, ustedes ya son niños un poquito grandes, todavía son niños, todavía son chiquitos, pero ya ustedes tienen... Ya, ya tienen la oportunidad de, de haberse desarrollado un poquito, de tener un poquito más madurez. Ustedes ya son niños que están en edad de saber más, qué quieren, qué no quieren. Entonces, pues por eso estamos aquí. Estamos aquí nada más para escucharlos, para, para que ustedes digan lo que quieren decir. Y nosotros, pues tomemos cartas en el asunto. Y bueno, pues este, creo que va a ser un, una plática muy fructífera nos vamos a conocer bien y, y vamos a trabajar mucho en adelante juntos. Muchísimas gracias, Constanza. Bueno, nada más recordar a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, que en dado caso que quieran hacer alguna pregunta a las niñas y niños que el día de hoy nos acompañan, lo pueden hacer a través de la sección de comentarios del en vivo. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar a entrar en lo que, a lo que nos truje, lo que nos importa hoy que son justamente lo que sienten y piensan niñas y niños. Bueno, para eso me gustaría empezar preguntándoles, ya que estamos festejando el Día de la Niña y el Niño, para ustedes, ¿qué es lo especial y bonito de este día? ¿Hay algo que les guste en especial? ¿Hicieron algo para festejarlo? Eh, ¿Por qué es importante para ustedes este día? ¿Quién quisiera empezar? ¿Nadie? Eh, yo. Perfecto, adelante, Juliana. Eh, sí, a mí me hace feliz y me gusta el Día del Niño porque nos tratan igual a todos, nos tratan como somos y como queremos ser. Eso es todo. Muchísimas gracias, Juliana. Qué importante es eso. Mira, Natalia te aplaudió. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir eso. Adelante, Cotuco. Bueno, a mí me gusta estar con mi familia y comer pizza. Qué rico, muchísimas gracias. Creo que son pocas las personas a las que no les gusta comer pizza. Bueno, si quieren ya para entrar más en materia, les vamos a... Adelante Natalia, comparte porque es una celebración muy importante. Acá, sí. te, te como como todas las personas, como los padres, los, las mamás tienen su día y nosotros también tenemos el nuestro, que es el 30 de abril. Es muy especial porque estamos celebrando lo que a nosotros y puede nos escuchan, nos, nos tratan bien, nos consciente y es muy muy especial para mí o para todos nosotros bueno, para mí, eso es lo que a mí me gusta por esa niada de niño. Muchísimas gracias Natalia, y sí que todo mundo tenga su día, ¿verdad? es súper importante. Adelante Daniela A mí me gusta porque cuando íbamos a la escuela hacíamos convivios y pues ahí podíamos divertirnos, nos daban juegos y podíamos estar con los compañeros y amigos Muchísimas gracias, qué padre de todas las actividades que sí, que se pueden hacer este día. Adelante Nati. Pues a mí me gusta porque también nos tratan como... De deberíamos, o sea, bueno, nos tratan muy bien y nos acompañan en las cosas. Y pues igual yo en mi escuela hago, pues ahorita también actividades y así. Hoy decoramos galletas y hicimos como muchos juegos y así. Entonces, sí, eso es lo que me gusta. Muchísimas gracias, Mati. Seguramente esas galletas supieron súper rico. Kaori, ¿tú quieres participar? Adelante. A mí me gusta el día del niño porque en nuestra escuela no hay clases y no nos dejan tareas. Ah, perfecto. Pues también es un día para descansar, ¿no? Se vale. Justamente. Patricio, ¿levantaste la mano? Adelante. Eh, a mí me gusta el Día del Niño porque, porque es muy divertido las actividades que hacemos en la escuela. Por si hay algún carnaval, una celebración importante en la escuela, parte del Día del Niño, y, y los regalos. ¡Ay, qué padre! Y sí, siempre hay algo... Bueno, normalmente hay algo padre, ¿no? Buenísimo. Ariadna, ¿o ahí ¿quieren compartir algo de por qué les gusta este día? ¿Puedo? Claro, adelante. Eh, me gusta mucho este día porque siento que todos los niños y niñas... Se sienten felices, pueden festejar algo por lo menos, y porque siempre puedo estar con mi familia cerca. Muchísimas gracias, Edai. Si gustas, nada más dejar tu cámara prendida para que justamente todas las personas en el Facebook Live te puedan ver. Muchísimas gracias. Arias Napulismo, ¿quieres compartir algo? Si no, también está perfecto. A mí me gusta este día porque este. En la escuela donde yo iba también hacíamos convivios y el maestro no nos dejaba tarea. Y por ejemplo, como hoy voy a ir a jugar fútbol, ahí van a hacer un convivio. Ay, pues qué padre. Espero que te diviertas mucho jugando fútbol y que esté rico todo lo que les den en el convivio. Bueno, ahora sí, me gustaría presentarles a unos personajes que tenemos para mostrarles. No sé si por ahí nos puedan ayudar a compartirlo. Uh, esperemos un momentito a ver si están. Bueno, igual y en lo que lo comparten, y si no lo comparten, también está bien. Es una imagen eh, justamente de dos niñas, bueno, más bien, de, perdón, de una niña y un niño. Este, pues, justamente porque las niñas y niños son el centro del día de hoy. Entonces, justamente lo que yo les quería preguntar es, ¿ustedes, ¿Qué, ¿Qué sienten o qué piensan que necesita una niña para ser feliz? ¿Quién quiere participar? Natalia, adelante. Bueno, para ser feliz necesitas a tu familia, a las personas que te aman, que quieres, que tú las quieres, que te apoyan, que te empujan a hacer lo que tú quieres ser que te Bueno, que te apoyen. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Natalia, por lo que compartiste. Justamente estas son las imágenes que les quería compartir. Ellos son Julio y Abril y son dos, ni es una niña y un niño como ustedes, más o menos de su edad. Entonces, justamente para que sobre ella y él pensemos en qué necesita en este momento una niña para ser feliz adelante Kotuko. bueno lo que yo creo que necesita una niña o un niño para ser feliz es tener una familia, poder tener un techo en donde vivir comida y lo más importante salud muchísimas gracias y ¿sí? me parece que es súper importante lo que nos comentas y pues sí, tal cual, muchas, muchas gracias. Adelante, Day. Pues yo pienso que lo que necesita un niño para ser feliz, bueno, lo único que siento que se necesita, eh, pues son que se respeten sus derechos, porque sus derechos, en sus derechos existe el derecho a la salud, el derecho a tener una familia, el derecho a tener un hogar, comida. Todo eso. Muchísimas gracias, Edai Y sí, tal cual, todos los niños y niños, pues tienen muchos derechos. Y qué bueno que es que los conozcas y sobre todo también pues que puedas compartirlos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, Kaori ¿Sí me escucha, maestra? Sí, igual y si quieres nada más hablar un poco más fuerte, está perfecto, por favor bien. Eh, ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Un hogar? ¿Una familia que te quiera? ¿Amigas y amigos que te apoyen? ¿Y, y ya? Perfecto, sí, que importante son tener amigas y amigos cercanos, ¿no? Tienes toda, toda la razón. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Daniela y después a Nati. Adelante pueden participar si la niña tienen derecho a jugar y pues también lo que necesita un niño o una niña para ser feliz y que toda su familia esté bien, tanto de salud. Muchísimas gracias, Daniela. Sí, siempre la salud es importante para que pues, podamos disfrutar bien de todas las cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, Nati. Sí, yo pienso que todo eso sí es muy importante y todo pero también que los niños puedan jugar con libertad y que no a los cuatro años ya que aprendes a andar en bici que que ya sepas la ya que ya sepas escribir o sea dejarlos que pues a lo mejor jueguen cuando llueve claro que tampoco si está muy frío no pero o sea sí cuidarlos pero también dejarlos jugar pues con la edad que tienen. Perfecto, muchísimas gracias, sí, y pues sí, dijiste algo que es muy importante, ¿no? Pues que ahora sí que, que todas y todos podamos jugar. A ver, me gustaría darle la palabra a Patricio, que tiene su mano súper levantada. Adelante, Patricio. Eh, lo que las niñas y los niños necesitan para ser felices es un hogar, que los cuiden, que los amen, la comida, el agua, la salud y algo muy importante, que los respeten. Claro que sí. Muchísimas gracias, Patricia. Sí, entre todas y todos necesitamos respetarnos y me parece algo súper valioso y súper importante también de recordar en un día como este. Muchísimas gracias. No sé si eh, qué nos falta Ariadna, creo que nos faltas tú. ¿Quieres compartir algo? A mí, yo lo que creo que hace, le hace feliz a los niños y a las niñas es tener una familia, una vida, un hogar, que puedan tener posibilidades, salud y estudiar. Muchísimas gracias, Ariadna. Sí, creo que es súper importante también lo que mencionas que, pues sí, o sea, todos los derechos que ¿no? Adelante, Juliana. Eh, yo creo que para podernos, para poder estar feliz este día es que todos nos tratemos igual y seamos iguales, y no tratemos menos a uno y más a otro. Muchísimas gracias, Juliana. Y creo eso. que me parece perfecto. Ay, perdón, adelante, adelante. Ah, no, era todo. Perfecto, muchísimas gracias. Y sí, creo que tocaste un punto importante que les iba a preguntar, pero bueno, ya lo mencionaste. Justamente, ¿no? Que todas y todos somos iguales y niñas y niños tienen los mismos derechos. Y justamente, pues este, o sea, el que estemos aquí, tanto niñas como niños, pues justamente significa eso, ¿no? Que todas y todos tenemos los mismos derechos. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron. Y bueno. Ya hablamos de lo que nos hace feliz, de lo que nos gusta en este día del niño. Incluso algunos nos contaron de cómo están celebrando o cómo van a celebrar, si comieron algo rico. Y como les había dicho en un principio, estamos también aquí para escucharles y saber qué podemos hacer mejor. Entonces ahora les voy a mostrar unas imágenes de sentimientos que ubican perfectamente. Y me gustaría que pudieran decirme qué emoción es y qué los hace sentir esa emoción. Las voy a empezar a mostrar, entonces. Primero tengo justamente esta emoción. ¿Alguien? ¿Alguien? Si quieren, abran su micrófono. Tristeza, tristeza, Perfecto. Entonces, ahora me gustaría que compartieran a ustedes qué los hace tristes. ¿Qué les da tristeza? A ver, Juliana, tienes la mano levantada. Adelante. A mí me da tristeza cuando de repente pasa algo a malo o tratan mal a los animales. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que creo que es, pues digo, hay muchas cosas malas, pero es muy triste ver que un animal indefenso no No tenga, pues nada. No. Entonces, muchísimas gracias. A ver, Cotuco y después Natalia. Adelante. Bueno, a mí lo que me hace sentir triste son... Es por decir, cuando pasa algo malo o cuando, ah, ¿cómo lo diré? Cuando te sientes deprimido porque no lograste hacer algo o porque simplemente te está yendo mal en tu día es algo que a veces pasa, ¿no? O sea, hay días que nada más, por más que queremos, las cosas no salen como lo teníamos pensado. Y pues sí, no hay manera de, de que eso no te ponga un poco triste. Muchísimas sí. gracias. Adelante, Natalia. Pues a mí me da tristeza cuando no nos incluyen a nosotros los niños por nuestra edad, porque no, ustedes no pueden, porque son niños, no pueden participar en esto porque son niños, no nos toman igual... Y cuando no nos hacen igualdad a los niños y a las niñas es como no, tú no puedes jugar fútbol porque tú eres niña o tú no puedes usar pantalón porque eres, eres niña o tú no puedes usar, no puedes tener el color, no puedes ser tu color favorito el azul porque eres niña. Así. Muchísimas gracias, Natalia. Creo que es algo muy importante no y es justamente un poco lo que dije hace rato. Pues todas y todos tenemos los mismos derechos. Y qué bueno que hablas de eso, justamente para las, que las personas que nos ven el día de hoy también lo escuchen. A ver, entonces, ahora va Natalia y después, Nat, digo Daniela y después Nati, por favor. Bueno, a mí lo que me da tristeza es cuando un familiar se enferma o cuando me separan de, de mi familia o esas cosas. Muchísimas gracias, Daniela. Creo que sí, efectivamente pues siempre que algún familiar está, está enfermo, pues no es nada, nada bonito, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, Nati. Yo pienso, bueno, yo pensé dos cosas. Primero, pues igual los animales, um, que pues a mí, o sea, yo me pongo muy triste cuando los veo en la calle o cuando la gente los maltrata o así. Y también lo de niñas y niños, porque... Pues sí, es, o sea, bueno, al menos yo os he escuchado varias veces que dicen, no, no, las niñas no pueden estar jugando a, a esto porque son niñas y no, ellas tienen que estar sentadas jugando con muñecas. Y así, este, entonces, pues sí, también es eso y que no nos toman en serio los niños porque seguimos siendo chiquitos y aunque sí seamos, o sea, sí sigamos siendo chiquitos, pues también. Sabemos algunas cosas o sentimos algunas cosas que nos dicen que no podemos decirlas porque seguimos siendo niños y pues nuestra opinión no cuenta. Tienes toda la razón y va justamente con lo que decía Natalia hace rato, ¿no? O sea, justamente para eso se creó este espacio, para que todas las personas que nos están viendo también sepan, conozcan o reconozcan o se enteren de nuevo. Pues que justamente no escucharles es importante y que su voz es tan válida como la de cualquier otra persona. Entonces justamente estamos aquí para escucharlos, porque ustedes incluso nos están aquí para enseñarnos cosas que incluso nosotros no conocemos. Y eso es algo muy importante. Muchísimas gracias. A ver, si sí, ya le estoy dando eh, la palabra a Eda y adelante, por favor. Pues a mí me da tristeza la discriminación en general. Mm, algunas algunas situaciones que nos afectan a nosotros, a nuestros familiares, o alguna persona que queramos mucho. Pero también me da mucha tristeza cuando, pues, cualquier ser humano o un, un, ser, de, un ser cualquiera, pues es maltratado o, por ejemplo, los animales que, como dicen, nuestro cerebro es demasiado desarrollado comparado con el de otros animales. Y pues me da tristeza cuando veo a otro animal o otra, otra persona ser maltratada por, porque pues, pues sus características físicas o emocionales. Claro que sí. Es muy importante lo que dices, ¿no? Respetar a Gisela con lo que hayan dicho, que es respetar a todas y todos. Muchísimas gracias. Me gustaría dar la palabra a Juliana, luego a Patricia y luego a Ariadna. Adelante. Eh, a mí alguna vez me pasó la desigualdad, porque a mí, a mí me gusta jugar fútbol. Y una vez, por ser niña, no querían que jugara. Decían que era el sexo débil. Y eso no es cierto. Muchísimas gracias por compartirlo, Yulana, y sobre todo pues, por la valentía que tienes para a veces comentar estas cosas que no nos gustan tanto como nos hacen sentir, y tienes razón. O sea, es justamente como lo que estamos repitiendo, ¿no? Todas y todos tenemos los mismos derechos. Muchísimas gracias. Adelante, Patricia. A mí me hacen tristes las pesadillas y también ver a las personas que piden dinero en la calle. Muchísimas gracias, sí creo que siempre ver a alguien que está en una situación difícil, pues es imposible no sentir pues este tipo de tristeza. no Muchísimas gracias. Eh, si quieren, ahora va Ariadna y después Kaori, que ya tenían la mano levantada desde hace rato. Muchísimas gracias. A mí me hace triste recordar a mis abuelos este, que haya familias que no tengan dinero con, para mandar a sus hijos a la escuela. Y también la violencia a los niños y niñas. Muchísimas gracias Ariadna. Creo que sí, o sea, están tocando temas pues que la verdad, pues yo creo que no solamente los hacen tristes a ustedes, sino pues a cualquiera que puede escuchar o ver ese tipo de situaciones. Y la verdad es que, pues nuevamente gracias por hablar de estos temas, pues que tal cual como lo dije al principio, no, no son tan bonitos. Muchísimas gracias. Adelante Kaori. se muere un familiar mío como apenas tiene poco se murió el familiar de mi mamá es, una, es, mi abuelo, es mi abuela lo siento mucho Kaori, desde aquí yo creo que todas y todos te mandamos pues un fuerte abrazo la verdad es que siempre perder a un ser querido no, pues, no es nada fácil yo también perdí a alguien recientemente hace ya casi cuatro años y aún sigo extrañando entonces yo creo que incluso Natalia puso un corazoncito, todas y todos te mandamos un muy fuerte abrazo. Estamos para ti. Muchísimas gracias por todo lo que, lo que nos están compartiendo. La verdad es que, pues sí es un espacio totalmente de vulnerabilidad y aquí estamos para ti y aquí estamos nosotros para todas y todos ustedes. Bueno, ahí ya está. No, no hay nada que agradecer. Ya está. Siento como la, la garganta, ¿no? el nudo en la garganta, pero bueno, nada más, eh, me gustaría decir que nos están viendo a través de Facebook Live, personas desde Durango, desde Oaxaca, Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Veracruz e incluso desde Inglaterra nos están viendo, para que vean que les están escuchando personas de todas partes del mundo, sí, es así como dijo Patricio, Natalia, se sorprendieron, sí, está padrísimo, ¿no? entonces creo que es justamente un espacio en donde lo que decías hace rato, Nati, aquí los van a escuchar y los están reconociendo que ustedes tienen muchas cosas que decir y que las cosas que tienen para decir valen mucho la pena y son importantes. Entonces, me gustaría seguir eh, rapidísimo para justamente estar como en el tiempo con la siguiente emoción. ¿Qué emoción es esta? De enojo. No. Perfecto, de enojo. Entonces, ¿quién me quiere compartir qué enojo. les Adelante, Patricia, y después se da ahí. Me hacen enojar las personas que maltratan a sus niños sin ninguna, sin ninguna razón y también me hace enojar que las personas sean tan malas. Muchísimas gracias, Patricia. Sí, creo que, pues, algo que hay que reconocer, pues, sí es como la maldad que existe, ¿no? veces allá afuera y es muy importante también hablar de ello. Muchísimas gracias. Adelante, Dai Pues yo creo que el enojo es una, una emoción, no digo que sea mala, pero que tenemos que guardarlo un poco y creo que casi no nos ayuda, porque por el enojo podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, tomar decisiones malas o, bueno, en general, hacer cosas que ni siquiera nosotros sabemos lo que hacemos. Entonces, sí, siento que el enojo es un poco, bueno, no digo, no digo que del todo sea malo, pero sí, es, hay que guardarlo. Muchísimas gracias. Sí, ¿no? a veces cuando nos enojamos hacemos como cosas impulsivamente. Te entiendo perfecto, pero sí creo que es importante reconocer pues, que estamos enojadas y enojados. Bueno, entonces va Cotuco y después Natalia. Bueno, lo que a mí me hace enojar es cuando alguien maltrata a sus hijos, cuando maltratan a los animales, o cuando hacen acciones malas, como robar. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, creo que pues nuevamente son cosas que existen y no podemos como hacernos de la vista gorda ¿no? voltearnos para otro lado. Muchísimas gracias por nombrarlas. Adelante, Natalia. A mí me enoja cuando veo en la tele cuando a veces salen casos de que los padres, los propios padres golpean a sus hijos hasta que mueran y es muy triste y muy, muy feo esos casos porque es muy triste y también muy enojo porque es como sus propios padres. Es como y a veces se hacen como ah no no yo no fui, yo nomás la estaba muerta. Eso es muy feo. Pues sí, Natalia, creo que es pues como las cosas que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, que incluso pues no solo te hacen sentir enojo, sino también te ponen triste y te pues de desesperanza, ¿no? De alguna manera, pero pues bueno, justamente pues hay esfuerzos desde todos lados para que estas cosas pues dejen de pasar, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante Natalia y después Nati. Digo Daniela y después Nati. Gracias. A mí me enojo y que las personas maltraten a los, a los animales y bueno, apenas acaba de salir un caso de que un señor mata un perrito y pues eso me dio mucho enojo porque el perrito no le hacía nada y no había razón por qué matarlo. Y también porque, como dijo esta Natalia, eh, los propios padres matan a los hijos porque en el 2016, bueno, se metió un caso de que sus padres habían matado a una niña y la niña estaba enferma. Y Muchísimas gracias, Daniela. Creo que sí, o sea, nuevamente es la importancia de reconocer y de respetar ¿no? a todas y todos y pues justo estamos para esto, para que las personas que nos están viendo, pues escuchen, ¿no? que escuchen este llamado que ustedes niñas y niños están haciendo sobre el que les preocupa y sobre las acciones que pues no tendrían que estar pasando. Muchísimas gracias, Daniela. Adelante, Nati. Pues a lo mejor ya lo he dicho mucho, pero yo igual con el tema de los animales, que también me molesta mucho la gente que les carita o les pega o así, pero creo que es exactamente lo mismo de lo que me causa tristeza porque, o sea, sí me pongo triste, pero también pues me enoja que la gente caiga eso todavía porque pues, ya no es así, o sea, ya, ya es diferente y pues no tiene, pues para mí no tiene sentido que por ser niña no puedas hacer algo o por ser niño no puedas hacer algo o vestirte de alguna forma, entonces es eso. Muchísimas gracias, Nati, creo que sí, o sea, creo que ahora sí que todas y todos los que estamos aquí coincidimos en eso. Adelante Ariadna. ¿Tienes apagado tu micrófono? Bueno, si quieres en lo que... Ah, ya estás, ya tienes abierto tu micrófono. Adelante. Disculpa, ¿me puede, me puede decir en cuál estábamos en el de triste o enojado? En el de enojado. ¿Qué es lo que te enoja? A, a mí me hace enojar que yo haga algo mal que contaminen a las personas, ver un perrito en la calle, ver personas que pongan a trabajar a, a sus hijos. Nada más. Muchísimas gracias Ariadna. Y bueno, eso de nada más con lo que dijiste, tenemos, bueno, miles de cosas que yo creo que no solo a ti te hacen enojar, sino a muchas otras personas incluyendo. Muchísimas gracias. Adelante Juliana y después Kaori. Yo les quiero mostrar una representación de, de como un dibujo y expresar algo. ¿Lo puedo enseñar? Sí, claro que sí. No es el dibujo que vamos a enseñar después. Eh, no, este yo lo hice. Ah, adelante. Ah, si lo puedes acercar un poco más. Más, más, más, más, más. Perfecto. ¿Nos puedes decir qué dice? Dice, maltrato alto al maltrato de los animales y al muchísimas. maltrato de los niños. Muchísimas gracias, Juliana. De hecho, eh, te, nos encantaría que si le pudieras tomar una foto para que de todos modos eh, pues ahora sí que el equipo de la Secretaría Ejecutiva cuente con ese dibujo. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ahora sí, Kaori, adelante. Cuando me culpan por algo que yo no hice y no me dejan explicar. Solo... ¿Crees que puedas hablar un poquito más alto, Kaori, por favor? A mí me enoja cuando me culpan por algo que yo no hice y no me dejan explicar las cosas. Y también me enoja cuando. cuando. Ay, cuando me tratan mal o o no me, o nada más este, hacen las cosas por, por más bueno y así no te preocupes sí creo que es otra vez como que creo que todas y todos estamos como en la misma línea de lo que estamos diciendo ¿no? justamente la importancia de, de escuchar a las niñas y niños porque siempre lo que tienen que decir es importante Muchísimas gracias por compartir y recordar eso, a tanto a nosotras como a todos los que estamos aquí, todas las personas que nos están viendo. Bueno, ahora me gustaría presentarles la última emoción, que es esta, y no sé quién me pueda decir qué es. ¿Será preocupación? ¿Alguien que dijo miedo por ahí? Yo. Sí, es miedo, exactamente. Entonces, me gustaría que ahora me dijeran qué les da miedo. Adelante, Juliana. A mí me da miedo que, que me llegaran a hacer algo o que le llegara a pasar algo a mi familia. Y también me da un poco de miedo a la oscuridad. Muchísimas gracias, Juliana. Creo que sí, siempre pues no es fácil hablar de las cosas que nos dan miedo. Entonces, desde pues desde antes, gracias por lo que nos dijiste, pero antes que los demás participen, sí les quiero agradecer por la valentía que están teniendo de decirnos las cosas que les asustan y que les dan miedo. Bueno, ahora entonces, Natalia, adelante. A mí me asusta que como los casos que estamos viendo en la televisión de que las niñas las roban o las desaparecen, me da miedo que algún día a mí me pase eso o que me pase lo mismo, o que alguien venga a mi casa a robar, o que algo me pase, o le pase a mi familia. Porque es como si, si, si le pasa algo a mi familia, es como si yo me quedo sola, no, no sabría qué hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. A yo tí, te apoya. creo que. ¿Quién fue quien dijo eso? Ah, Juliana. Sí. ¿Ves? O sea, justamente creo que, pues algo importante para reconocer este día también es que, pues estamos trabajando, yo creo que todas y todos, y no solo las instituciones de gobierno, sino yo creo que también como sociedad, en que justamente todas las niñas y niños estén seguros y que, pues, no tengan el por qué tener este tipo de miedos. Muchísimas gracias, Natalia. Adelante, Ariadna. A mí me da miedo. Que, por ejemplo, este, no podamos ir a la escuela porque de, a mí me dio flojera estar en clases en línea. Y también que mi familia se enferme y que no haya muchas posibilidades de que todas las personas nos vacunemos. Muchísimas gracias, Ariadna. De verdad que... Pues como les decía hace un momento, ¿no? Creo que también todas y todos compartimos muchos de sus miedos. Y sí, me imagino que también pasar pues tanto tiempo frente a una pantalla todo el día, a veces ya es súper cansado, ¿no? Digo, a mí me pasa cuando estoy en juntas, ahora imagínate, de estando en clases, creo que también es muy difícil. Muchísimas gracias. Eh, ahora, por favor, Edaí. Pues a veces a mí me da miedo equivocarme en pues algunas cosas que digo, por ejemplo estoy en algo importante y me da creo miedo. que se trabó y, muchísimas gracias, gracias Sara. y bueno yo creo que a todos no no también nos da miedo como pues equivocarnos en algún momento eh, sí me están escuchando bien sí, sí. Ay, creo que mi conexión está un poco. un poco lenta. Ah, ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, creo que. igual y no funciona sí. mucho. Ah, ya, pero bueno, creo que igual iba a apagar mi video dos segunditos porque tengo un internet pésimo estos días. Muchísimas gracias, Edai. Bueno, me gustaría ahora darle la palabra a Cotuco. Por favor, adelante. Bueno, a mí lo que me da miedo es eh, tanto como dijo eh, no, dijo Juliana que le tenía miedo que le pasara algo y como las demás personas también me da miedo a mí que me pase algo, me da miedo que le pase algo a mi familia y también lo que me preocupa son ni los niños con cáncer y yo para no preocuparme, los estoy ayudando con un proyecto que se llama Guerreros al rescate y lo que estoy haciendo es juntar donativos como despensas, materiales de curación, de limpieza, higiene personal, eh, donaciones en efectivo y trenzas de cabello. Todo eso se les va a entregar a la institución que los ayuda para que estén bien. Muchísimas gracias, Cotuco. Bueno, justamente ahora eh, nuestro equipo eh, de comunicación de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA eh, nos va a hacer el favor de compartir en los comentarios del en vivo justamente la página de Facebook del proyecto que trae Cotuco justamente para quien quiera conocerlo y pueda apoyar a esta gran causa. Muchísimas felicidades por esto, Cotuco, y gracias por compartirnos esta preocupación. Adelante, Daniela. A mí me da miedo que, um, ahorita me da miedo de que algún familiar se enferme del virus o de que ya si alguien ya está bien y otro familiar se enferme o que le pasa a un primo prima, que le pasa algo mal y así. Muchísimas gracias Anila, creo que sí. Y bueno. Eh, no sé si saben, pero justamente, ah, bueno, sí saben, en la mañana también tuvimos un diálogo con otras niñas y niños y también compartían esta preocupación porque la, la gente se siga cuidando. Entonces, creo que es algo importante de recordar de nuevo, pues que esto no ha acabado, que todas y todos nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que seguir usando cubrebocas justamente, pues, para preocuparnos por, no solo por nosotras y nosotros, sino también por todas las otras personas. Muchísimas gracias, Daniela. Adelante, Cadori. ¿Puedes acercarte más a la computadora, Kaori, por favor? No se oye. A mí me da miedo de que no respeten mi cuerpo y que maltraten a mi familia o a mí. Muchísimas gracias por compartirnos este miedo, Kaori. Creo que también va como un poco unido a lo que decía esta Natalia, ¿no? O sea, viendo como toda la violencia que existe, ¿no? Como contra, o sea, contra, pues prácticamente ya contra todo mundo, pero mucho contra niñas y contra mujeres, ¿no? Y adolescentes. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esa preocupación. De verdad que no, yo sé que no es fácil hablar de estos temas, pero muchísimas gracias por toda esa valentía. Adelante, Patricio, y después Juliana. A mí me da miedo que la pandemia... No se acabe y que, tam y, y que también dure mucho más porque no puedo regresar a la escuela a hacer las cosas que antes solía hacer y también me dan miedo eh, las arañas. Muchísimas gracias, Patricia. Justamente, ¿no? Por eso la importancia nuevamente de cuidarnos todas y todos y yo creo que no eres el único por la cara de Cotuco al que le asustan las arañas. Muchísimas gracias. Bueno, si quieres, dame, nada más vamos a darle la palabra primero a Nati, porque ella no ha participado, Juliana, y después tú. Adelante, Nati. Um, pues, creo que, no sé si se va a entender mucho, y a lo mejor no es lo que pensaría que diga ya una niña de mi edad, pero creo que también es algo como a quedarme sola. O sea, como no tener amigos y, y pues que mi familia ya no esté conmigo, Dice Desde ahora eres mi amiga. ¿Ves? Justamente la importancia de, de hablar de nuestros miedos, porque nunca sabemos igual y quién tiene el mismo miedo. Y pues entre todas y todos la importancia de apoyarnos. Muchísimas gracias, Nati. También a ti, Juliana. ¿Querías agregar algo más hace rato? Eh, sí. Quería hablar de que aquí donde yo vivo, pues ya como ya están poniendo las vacunas, ya no creen en el COVID y pues nada más. Ah, y si ella sí, tiene ese miedo, yo también tengo ese miedo, pero sé que nunca va a pasar. Muchísimas gracias, Juliana, y creo que más bien... Algo importante de recordar es que a veces el miedo justamente de perder a nuestros seres queridos, yo creo, y es mi personal opinión, que a veces refleja todo lo que nos importa, ¿no? Y esas cosas que tanto queremos. Y muchísimas gracias por compartir, pues, sus miedos. De verdad que, exacto, Natalia, aplausos porque, pues, es no es fácil, y menos cuando sabemos que están otras personas allá afuera escuchando, ¿no? Y poniéndonos atención y... Y la verdad es que aplaudo de verdad su valentía. Muchísimas, muchísimas gracias y por recordarles que hoy estamos para ustedes, para escucharles y reconocer lo importante que es su voz, lo que piensan y lo que sienten. Entonces, pues ya justamente hablamos de lo que les gusta, de lo importante de este día, de que es un día para celebrar, que todas y todos tenemos los mismos derechos y también de las cosas que no nos gustan, que nos asustan. Eh, y bueno, por ejemplo, ahorita seguramente están escuchando a mi perro, ya él también tiene miedo a cuando cada vez que pasa el del fierro viejo. Entonces, este pues todos y todos tienen miedo, incluso a los animalitos. este Entonces ahora me gustaría pasar rápidamente a una sorpresa que tenemos para las personas que nos ven. Y es que, ay, perdón, de verdad, dejen cierro la puerta rapidísimo. Perdón. Aúlla bonito. Gracias, y sí es que es una Doberman rescatada, entonces tiene miedo a muchas cosas. Pero bueno, entonces, eh, me gustaría que ahora, eh, bueno, las personas que nos están viendo igual y no lo saben, pero Cotuco, Natalia, Kaori, Patricio, Daniela, Ariadna, Juliana, Nati y Edai prepararon un dibujo de la ciudad, pueblo o comunidad donde todas las niñas y niños son felices. Entonces, ahora me gustaría que cada uno se tomara un momento para enseñarnos su dibujo y describirnos para ustedes qué es lo que tiene que tener esta ciudad donde todas las niñas y niños son siempre felices. ¿Quién quiere empezar? De adelante, Juliana. Mi ciudad o pueblo sería donde no, había much no hubiera mucha tecnología, porque la tecnología nos está acabando, nos estamos quedando sin amigos por estar de vicios, Pues eso es malo. Y lo único de tecnología es para llamadas o para hacer la tarea. Y que haya muchos niños y niñas y que todos nos traten igual. Y eso sería, y sería algo muy natural. ¿y ¿lo puedes acercar un poquito más? Sí. Ah, ya veo montañas. Y lo puedes recorrer un poquito hacia el otro lado. Ah, perfecto. Totalmente en la naturaleza. Buenísimo, justamente para reconectarnos, ¿no? Sí. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Juliana. A ver, adelante, Natalia, y después Cotuco. Pues, como es una ciudad, una ciudad, un pueblo para niños, perfecto, bueno, para mí como niño... O, digo, niña, día que haya mmm, también naturaleza, solamente que como no, no, no se me acordó. Aquí hay un parque, una iglesia, una tienda de juguetes. Pues eso es lo que a mí me gusta porque... En pues la tienda de juguetes, obviamente a, a todos los niños nos gustan los juguetes. Bueno, a mí sí, y nos gusta jugar, entonces puse una, ¿sí sabe bien? Sí. ¿Un parque? Eh, y también puse una iglesia porque dijeron que por, qué, que por qué hacía tan especial ese pueblo, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Julián. Ah, perdón por interrumpir, pero me... me faltó decir una cosa. Perdón. Yo diría que ahí no hubiera ni escuela ni tarea. Perfecto, Juliana. Natalia, ahora sí, perdón. Eh, Decías lo de la importancia de la iglesia, ¿me parece? Sí. Uh, iba a ser una casa, pero después me dijo mi papá que que si era lo que a ti te gustaba que, que puse pues puse, primero este puse una casa ahí pero sí, lo borré y después pues, puse un árbol y lo borré entonces dije no pues ya no ya a lo mejor lo borro todo y hago otra cosa no sé si se nota sí, sí, sí se alcanza a ver muchísimas gracias Natalia y creo que es justamente la importancia que creo Ahí decía, ¿no? De equivocar, del miedo a equivocarnos. No pasa nada. Justamente, pues, está buenísimo el, el, la comunidad, el pueblito que nos mostraste. Muchísimas gracias, Natalia. Perdón no, por si no hay adultos. Yo estaba haciendo los monitos y se me olvidó hacer a los adultos. Es un pueblo solo para niños, entonces. Está perfecto. No pasa nada. Gracias. Todos, no, a ti. Gracias a ti. Adelante, Cotuco. Bueno, eh, este es mi dibujo, de hecho hasta le puse ejemplos de cómo sería una ciudad perfecta, eh, no sé si se alcance aquí, sería ver las empresas que contaminan, pues está mal y está mejor la naturaleza, no gastar electricidad, no desperdiciar agua, en lugar de comer comidas enlatadas y con envolturas, porque genera mucha basura y contamina, hay que comer frutas y verduras. Perfecto. Y para no contaminar el aire, es mejor ir en tu propio transporte, o sea, en una bicicleta, en lugar de usar un auto, porque eso contam contamina mucho. Perfecto. ¿Y qué es lo que está hasta la izquierda, Cotuco? Donde ¿Es un edificio o es una montaña donde hay muchos árboles? ¿Eso? Ajá. Es un edificio. Ah, ¿Con árboles arriba? Ajá, sí. Ah, perfecto. Sí, la importancia justamente, ¿no? Como de empezar a ayudar al medio ambiente. Muchísimas gracias. Sí. A ver, eh, Kaori y después de ser ahí. Bueno, yo aquí en mi dibujo puse una escuela para el derecho de la educación. No sé si se alcance a ver. Se ve perfecto, Kaori. Una escuela. También puse aquí una bandera. La puse de todos los colores porque es para, no sé, para que se identifiquen los niños. Porque si pongo una bandera de un solo color... Como que se puede ver que nada más estoy incluyendo uno, no todos. Y también puse aquí una ambulancia para el derecho a la salud y a que te atiendan bien. Muchísimas gracias, Clarivica. Y Vi que hay muchísimos árboles y juegos. Muchísimas, muchísimas gracias por hablar de estos derechos tan importantes para todas y todos. Adelante, Dai. Pues este es mi dibujo, no sé si lo vean bien, ya. Sí. Pues es que, perdón por no dibujar la que pensé, pero pues pienso que un mundo, bueno, sí, un mundo bueno, porque no puedo decir perfecto, puede ser pues que con las personas eh, no contaminen tanto o si contaminan, pues que lo hagan, pues por ejemplo, tener botes de basura para ahí que todo se todo se todo esté, esté en un mismo lugar y no todo regado y, y así es más rápido. También pienso que sería mejor que pues ya no se utilice también tanto el carro porque pues se, se gasta energía, se, gasta, se contamina el, el medio ambiente y pues no es muy bueno. También de, en, pensaría en que pues, hubiera más, hubiera escuelas y parques para divertirse, para, para, para tener una buena alimentación. Y también pienso que, pues, no sea, pues, la escuela y, y todo no sea a fuerzas. También puede, también, pues, la religión, ¿no? Siento que, bueno, no tiene que, no a fuerzas tienes que ser de alguna religión, pero tienes que elegirla tú. Muchísimas gracias, Eda. Y no tienes por qué disculparte por no haber, eh, eh, ahora sí que representa eso en tu dibujo, igual y puedes decir que esos edificios son la entrada a la ciudad donde existe todo eso que nos estás comentando. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir todo lo que es importante para ti. Eh, ahora sí, adelante Nati y después Daniela. Pues yo fui de... vaya, pues, mi... um, Yo le puse demasiado color. Es que, pues, a mí me gusta mucho. Este, entonces, pues, a mí me gusta mucho la playa, así que, pues, puse como la playa atrás, pero algunos edificios, pero también casas. Y un letrero, porque no me cabía la cosa como para que estaban las montañas también, porque, porque para que haya también cosas más de árboles y así. Y este cartelito... Un día, fui, unos, un día cuando estábamos de viaje en un lugar vi un cartel donde se multaba a la gente por dejar a un animal abandonado o así y me pareció muy bien. Entonces lo puse también en mi ciudad y pues Sol y también es un, hay un cartelito que dice escuela divertida porque pues yo pienso que las escuelas también son necesarias para algunas cosas. Y pues a mí me gusta mucho mi escuela porque nos dejan, como sean niños con la edad que tenemos y así. este Y pues, o sea, yo pienso que, o sea, para mí es muy divertida mi escuela, entonces yo siento que también es necesario, así que que haya escuelas pero que sean divertidas y, y así. Muchísimas gracias Nanti. Definitivamente es algo, yo creo que también las maestras y maestros, ¿no? Para que todas las que nos están escuchando lo escuchen de ustedes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por representar todo lo que te gusta en tu dibujo y todo lo que pues, necesitarían las niñas para ser felices y niños también. Adelante, Daniela. Bueno, yo no sé dibujar, entonces de lo que puedo. <ríe> bueno, eh, es esto. Um, si ¿Sí lo puedes acercar un poquitito más. Bueno, Ahí está, perfecto. Puse, puse un hospital porque, pues bueno, por si pasaba un accidente o así. ¿Y, pues, y okay, acá, qué más pusiste? Puse pájaros, y, mm, árboles, juegos, flores. Perfecto, para ti es entonces muy importante que exista mucha vegetación y mucha naturaleza y juegos al aire libre, ¿verdad? Sí. Mm -hmm perfecto muchísimas gracias y al contrario está padrísimo tu dibujo no tienes por qué por qué disculparte yo creo que todas y todos sabemos dibujar simplemente de la manera distinta ¿No? bueno ahora eh, según yo faltan por mostrar su dibujo Ariadna y Patricio así que adelante Ariadna bueno yo tengo los dibujos y pues Voy a buscar los dos. Perfecto. Este es el primer dibujo que hice. Sí, se ve. Que este es una... Aquí está la escuela. Ok. Aquí hay una casa y aquí otra. Y esto para mí estaría bien porque necesitamos la, la, la educación, también necesitamos vegetación, pero en este no hice tanto. Oh, está padrísimo! Y muy este, colorido. Este es, que este es con pintura. Ok. A ver el otro. El otro, el otro es con colores. A ver. Okay. Este es una juguetería. Este es un hospital por si nos pasa algo y, y nos caemos. Perfecto, este es ¿qué un, más tiene? Este es un parque como para, porque a los niños también necesitamos divertirnos y muchas cosas. En este también puse vegetación, pero tampoco no hay tanta. Perfecto, ¿y qué son los otros dos edificios de atrás? Son casas. Ah, perfecto. No, bueno, Ariana tú no hiciste uno, sino dos. Muchísimas, muchísimas gracias. Están padrísimos. Ya eso hasta Natalia te está aplaudiendo. <ríe> bueno, ahora me gustaría dar la, la palabra a Patricia. Adelante, Patricia. Eh, este es un niño feliz. Le gusta el arco iris y le gusta mucho la vegetación, la zona, la zona de los árboles. Y tiene todos los derechos para ser feliz. Muchísimas gracias, Patricio. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Igual ustedes pueden pensar que les faltó algo a sus dibujos o que para ustedes no salió tan bonito, pero digo al menos les quiero, les quiero comentar que, que no, al contrario. O sea, sus dibujos no solo están increíbles, sino también, o sea, demuestran pues no toda la sabiduría, que sí, ustedes también tienen sabiduría. Y eso es muy importante de reconocer. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les dije que hace rato nos estaban viendo desde varios lugares de, del país, incluso desde Inglaterra, me gustaría compartirles algunos comentarios que, eh, de las personas que los están viendo a través de Facebook. Hay eh, uno de Alberto Pérez que les dice felicidades a todos los niños y niñas que opinan y que demuestran ser más conscientes que muchas personas adultas y políticos. Felicidades nuevamente. También eh, Yuride Álvarez pone las felicito por todo el respeto que señalan que se debe tener hacia los animales y, y por su claridad sobre la igualdad y la no discriminación. También Diana Bernadac eh, eh, coincide con ustedes, en no hay que bajar la guardia con respecto al covid hay que cuidarnos por las niñas y niños. Ellas y ellos se merecen ya regresar a sus actividades a jugar sin miedo y a estar con sus amigos. Y bueno, justamente habla Christopher Permine y dice: Hola, les escribo desde Inglaterra. En Inglaterra no celebran el día del niño. Y les está preguntando que ustedes cómo celebran el día del niño en México. ¿Alguien les quiere le quiere contestar? Yo no. ¿Quién dijo yo? yo. ¿O tú? A ver, Bacotuco, después ahí, después Natalia. Eh, bueno, aquí en México, como se acostumbra a celebrar el Día del Niño, es dándole amor, cartas o incluso un regalo pequeño al niño y diciéndole que lo aman y demostrándole su amor con acciones. Muchísimas gracias. A ver, vamos con dos participaciones más porque de hecho ya nos pasamos el tiempo. Entonces, adelante, dai Pues yo siento que en México el Día del Niño se celebra por... bueno, siento que en, en demasiados estados se, siento que se celebra diferente, pero pues sí siento que... te las personas mayores o nuestros propios hermanos, hermanas, mm, este, pues nos Ay, por algunas acciones, por ejemplo, mm, abrazarnos, pues cantarnos algo, decirnos muchas cosas y. Siento que es muy bonito que se celebre el Día del Niño. Muchísimas gracias, Eda. Y a ver, por último Natalia, justamente para ya ir cerrando adelante, Natalia. Pues el Día del Niño aquí en México se celebra dando los regalos a tu hijo o al niño. Es como a los padres a veces nos dan regalos o nos dicen palabras bonitas, nos dicen nos dan mucho amor, nos dan besos, nos dan abrazos, nos consienten y es muy bonito. Muchísimas gracias. A ver, igual rapidísimo Juliana para ya justamente continuar y ir cerrando el diálogo adelante. Eh, yo quería decirle al señor, eh, no recuerdo su nombre, perdón, Christopher, que aquí, ah, Christopher o Chris, no sé cómo queda que aquí en el Chetlán se festeja eh, dándole un regalo bueno, bueno. y Vamos felicitándolo. Como aquí en Chatlán la mayoría de las personas se conocen, pues los convenios te dicen felicitaciones, <risa> licitaciones, licitaciones, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Y vas por una calle, la madre, por ejemplo, por la calle la principal y la, la, todo el mundo te felicita porque los aquí, los aquí los todo el mundo se conoce, la mayoría. Muchísimas sí, gracias. De adelante, sí. de Y quería dar un saludo para las personas que están viendo de Chatlán. Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias. Creo que ahora sí ya la pregunta de Christopher, esperamos que haya quedado eh, solventada. Disculpe, bueno, ¿me, te adelanté, ¿me quería decir una frase? Claro que sí. Las niñas y los niños tenemos derecho a vivir en el lugar seguro, sin violencia, donde podemos ir a la escuela. Muchísimas gracias Ariadna. Y sí, tienes toda la razón, todo lo que dijiste es totalmente cierto. Muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, ahora como les decía, eh, Constanza, Connie y Adalberto están justamente para escucharles. Entonces ahora me gustaría darle la palabra a Connie y Adalberto para que nos compartan algunos comentarios. Adelante. Hola, este, bueno, primero quiero felicitarlos, felicitarlos por el Día del Niño, pero además también quiero felicitarlos por lo valientes que son, por lo inteligentes que son, de verdad es que para nosotros es, es un, un, una, un gran aprendizaje escucharlos. Es muy importante eh, saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren, lo que ustedes necesitan y solamente ustedes pueden hacerlo. Eh, todo lo que han dicho ustedes ha sido muy valioso, tienen razón en todas las cosas que nos han dicho, en todo lo que nos han enseñado el día de hoy. Eh, me, los felicito también por esta solidaridad que tienen, frente a, a las demás personas, al preocuparse por la igualdad este, para que todos los niños y las niñas sean tratados igual, para que sus opiniones sean tomadas en cuenta, todas, para, este, bueno, para también la solidaridad que muestran con otros seres vivos como los animales, eh, el amor que tienen por la naturaleza, todos, todo esto que nos han enseñado el día de hoy, que a nosotros eh, pues bueno, nos sirve escucharlos, y nos crea el compromiso de hacer cosas para proteger todos estos derechos. Y, este, y bueno, pues yo estoy muy feliz de, haberlo, de haberlos escuchado y espero, espero que haya más, más pláticas con ustedes. Y muchas felicidades. Sigan disfrutando su día. Pues muchas gracias. Feliz día del niño y de la niña. Como dice Ada, le esperamos que sigan gracias. disfrutando su día. Y, y bueno, también muchísimas gracias por los dibujos que prepararon para esta, este diálogo intergeneracional. Se ve que le echaron muchísimas ganas. Vimos dibujos no solamente con colores normales, sino también con pinturas. Muchas gracias porque eh, la verdad que yo no sé si pudiera hacer los dibujos así. Y, y bueno, yo creo que oímos temas bien importantes eh, temas en los que ustedes hablaron de sus derechos, de la salud, de la educación, la violencia, eh, el maltrato a los animales, el medio ambiente, eh, todo lo de las vacunas COVID, pandemia, el regreso a clases. Y, y temas también, como decía Adal, creo que en este grupo un, un factor muy importante fue el tema de la solidaridad. Eso me da muchísimo gusto escuchar. Me da mucho gusto escuchar este proyecto que lleva a Cotuco, de Guerreros al Rescate. Eh, muchísimas gracias por, por tu entusiasmo, Cotuco. Y, y me da mucho gusto ver a niños que son tan proactivos, que están preocupados por los demás, por los otros. Y cuando Natalia decía que a veces ella sentía que no los tomaban en serio, eh, quiero decirles que los tomamos muy, muy en serio. y Esta plática que estamos teniendo con ustedes es precisamente eso. Tomar en serio lo que ustedes sienten, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus opiniones en temas tan importantes y precisamente por eso existe esta oficina que Constanza está a cargo de esta oficina que ahorita eh, ella va a, a, a comentarles un poquito de lo que ustedes también nos comentaron y ella está a cargo de esta oficina precisamente para eso, para tomar en serio eh, qué es lo que ustedes necesitan. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias Connie y Adal, ver, rapidísimo Edai, adelante. ¿Dijiste Constanza? No te escuché. No, Eday, nada más rapidísimo porque ¿Ah? le gracias Constanza. Dije, no, yo no, no. creo que no es todavía. Pues creo que mmm, nosotros bueno, yo siento que mmm, nosotros deberíamos de dar las gracias porque Así nos expresamos mediante los medios de comunicación y pues ustedes nos hacen caso. No, al contrario, gracias a ustedes, ahí por pues por estar aquí ¿no? y contar con nosotros. Ay, adelante, rapidísimo, Cotuco, de todos modos, al final les voy a dar la palabra para que den un pequeño mensaje. Eh, muchas gracias por habernos tomado en cuenta para poder hacer un cambio y que varias personas tomen conciencia de lo que piensan los niños. Muchísimas gracias, Coco. Bueno, entonces, para empezar a cerrar este diálogo que la verdad ha sido, como ya dijeron, muy fructífero y muy interesante, me da, ahora sí me daría el gusto dar la palabra a Constanza para que nos dirija un mensaje adelante, Constanza. Ya ves, ya, ya te andaba yo interrumpiendo, Cotuco, pero fue sin querer. Pero bueno, yo les quiero agradecer a todos, a todos, a Cotuco, a Natalia, a Ori, a Nati, a Patricio, a Daniela, a Diana, a Juliana y a Daí. Les quiero, primero que nada, les quiero agradecer, porque esto de que ustedes vengan y nos expresen todo esto que nos dijeron, a nosotros nos ayuda. Nosotros tenemos Nuestro trabajo es proteger a todos los niños. Y si no escuchamos a los niños, pues entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces esto es un favor que ustedes nos hicieron a nosotros. Y después los quiero felicitar porque son valientes, porque no, no es fácil hablar de, lo que, de, de cosas de uno personales como de nuestros miedos, o lo que nos gusta, o lo que no nos gusta, lo que nos hace enojar. Y ustedes vinieron y lo hicieron con mucha valentía y eso, eso es muy, muy admirable. Y después quiero decirles que estoy muy contenta de comprobar otra vez que los niños y niñas mexicanos son tan inteligentes. Porque ustedes, pues aunque ya no son niños tan chiquitos como les decía yo al principio, pues sí son chiquitos todavía, todavía son niños y tienen, tienen conceptos, que son difíciles de entender, incluso para los adultos, y los tienen ustedes muy claros. Saben que los niños, todos los niños deberían de tener una familia, deberían este, poder estudiar, poder jugar, deberían poder estar siempre sanos, no ser, no ser objeto de violencia, ser respetados, ser amados, ser, tener amigos. Ustedes saben que todos los niños deberían de tener hecho, y saben que no todos lo tienen. Y eso a ustedes les causa preocupación y les causa, les causa tristeza. Y, y, y esto, cuando ustedes vienen y nos lo cuentan, nos recuerdan lo importante que es esto. Y, y, y que nosotros no hay esfuerzo pequeño, no hay trabajo pequeño. Todos los días tenemos que esforzarnos al máximo para conseguir que todos los niños tengan estos derechos. Porque a nosotros también nos preocupa y a nosotros también nos entristece. Y oírlo de ustedes, saber que ustedes lo saben, que se dan cuenta, bueno, nosotros nos da fortaleza y nos da entusiasmo para seguir trabajando por ustedes. Pero bueno, hay, hay, hay cuatro, cuatro, cuatro derechos que son bien complicados, que de verdad yo conozco a muchos adultos que no los entienden y que ustedes tan chiquitos los tienen clarísimos, que son el, el derecho a la igualdad. En este país todos somos iguales en derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Ustedes lo tienen muy claro y eso es bien importante porque nunca deben de ceder. Siempre tienen que estar muy, muy ciertos y tienen que exigir el cumplimiento de sus derechos. Otro concepto es el de inclusión. Ustedes lo manejaron muchas veces. Ustedes tienen derecho a ser incluidos en donde quieren ser incluidos. Si una niña quiere jugar fútbol, pues, la deben de jugar, de dejar jugar fútbol. Si un niño quiere jugar con muñecas, lo deben dejar entrar al grupo de niños donde se juega con muñecas. Ese es su derecho. Y tienen muy claro el derecho de opinar. Ustedes tienen una voz y nosotros tenemos que escucharla. Ustedes tienen mucho que decir y nosotros tenemos mucho que escuchar porque tenemos mucho que aprender de ustedes. Ustedes, los niños, nos pueden enseñar a nosotros, los adultos, muchas cosas que ya se nos olvidaron y que son importantísimas. Y finalmente, un concepto que es un valor que ustedes también tienen muy claro y que engloba todo, es el respeto. Ustedes saben que merecen ser respetados y que son respetados es, es, se van a respetar todos sus derechos, todos estos derechos que ustedes platicaron, todos los que ahorita yo traté de resumir, pero hay más, ustedes lo saben y nosotros también lo sabemos. Entonces, bueno, yo lo único que quiero este, ya para concluir es recordarles que ustedes siempre tienen que tener muy, muy presente y muy claro que los niños son muy importantes en un país. Y en este país nuestro que tanto queremos que es México, los niños son la prioridad entre las prioridades. Ustedes son lo más importante y eso no lo deben de perder de vista. Y también por eso tienen que también estar seguros que todos los días debían de ser días del niño. Hoy, bueno, hoy se festeja y hoy este, a veces, bueno, ahorita no hay clases este, formales niños no a la escuela, pero bueno, siempre se ha festejado con a, relajar las tareas, relajar los trabajos para que los niños puedan este día jugar especialmente, pero en realidad todos los días deben ser día del niño porque todos los días debemos de luchar por los derechos de los niños y ustedes los niños todos los días deben de luchar porque se respeten sus derechos. Entonces, bueno, pues yo estoy muy, muy contenta de haberlos conocido a todos ustedes, de haber platicado. Y bueno, esperemos que en adelante haya más oportunidades porque sabemos que todavía ustedes tienen muchas, muchas cosas que quieren contarnos. Muchísimas gracias, Constanza. Bueno, y justamente para empezar a despedir este diálogo, eh, me gustaría darle la palabra a cada uno de ustedes para que nos dirija, ya es un breve mensaje o que felicite a las niñas y niños en su día. Pero antes, rapidísimo, en cuestión de dos segundos, me gustaría que todos mostraran su dibujo a la pantalla para poder tomar una pequeña foto del dibujo de todas y todos. Vamos a acercarlo, perfecto. Falta Daniela. Juliana, ¿lo puedes acercar un poco más? Perfecto. Entonces, una, dos, y sí. Tres, otra por cualquier cosa. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí. ¿Quién quiere empezar con la despedida? Despedidas muy, muy rápidas. Natalia, adelante Bueno, gracias por invitarme a, a ser parte de, de, de, de este, esta junta y que nos escuchen a nosotros los niños porque a veces los adultos no, toman, no nos toman tanto en cuenta entonces es muy bonito que nos tomen en cuenta y muchas gracias por invitarme a estar aquí no, gracias a ti Natalia. Adelante Daniela. Mm, muchas gracias por haber bueno, invitar, invitarme. Eh, fue muy agradable estar con ustedes y me, eh, se sintió bien escuchar lo que nos daba miedo, lo que nos hacía enojar, lo que nos hacía felices. ¿sí? Muchísimas gracias. Adelante Nati. Um, que pues igual gracias por invitarme que estoy muy feliz y que pues sí que también ay, este, que si sí, hay niños viendo como esto que déjense con muchísimas gracias Nati adelante Kaori y después Juliana Gracias por la invitación, por la, por la oportunidad y feliz día del niño y de la niña. Muchísimas gracias, Kaori. Adelante, Juliana, y después Ariadna. Yo quiero felicitarlos a todos los niños del mundo y a los que están viendo. Feliz día del niño y les pido gracias a ustedes por darme a representar mi pueblo natal. No, gracias a ti, Juliana, por estar con nosotros. Adelante, Ariadna. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y también felicitar a todas por el feliz día del niño y la niña. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Según yo, faltan Cotuco, Patricio y Edaí. ¿Alguno que quiera despedirse? Adelante. Adiós, me lo pasé muy bien aquí con ustedes. Me sentí muy bien al expresar todo lo que sentía y ojalá me sigan ayudando a poder a ayudar a las personas. Muchísimas gracias, Patricio, claro que sí. Adelante de ahí, no te preocupes, estamos con una pequeña despedida y si quieres una felicitación para las niñas y niños. Adelante. Pues gracias por integrarme en este espacio también porque nos han hecho mucho caso, pues es todo lo que puedo decir. No, gracias a ti. ¿Cotuco quieres despedirte otra vez? Vas. Sí, bueno, eh, muchas gracias por haberme invitado. Les mando una felicitación a todas las niñas y niños que nos estén viendo y gracias por tomarnos en cuenta los niños que estamos aquí. No, Gracias a ti, Cotuco. Y es justamente tomar en cuenta no solo a los que están aquí, sino a todas las niñas y niños de México. Muchísimas gracias. Pues de verdad para mí ha sido un placer. Ya nadie más falta de despedirse, ¿verdad? No, creo que no. Bueno, para mí ha sido un placer acompañarnos en este día tan especial. Nuevamente, como ya todas y todos lo dijeron, Felicia de la Niña y del Niño. Y bueno, gracias también a Constanza, Connie y a Alberto por acompañarnos y escucharnos el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos vieron a través de Facebook Live. Por cierto, Christopher desde Inglaterra les agradeció por la explicación de cómo se festeja el Día del Niño. Y bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Si quieren todos despídense. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós es